En el procesador de texto OpenOffice eh, vamos a ver cómo se crean los estilos de párrafo. Entonces, dentro de lo que son los estilos de párrafo, eh, nos va a permitir personalizar todo lo que es una estética que la vamos a aplicar a párrafos completos. Entonces, podemos configurar eh, elementos eh, como lo que sería el, el ajuste, la alineación, el espaciado anterior, el espaciado posterior, y eh, lo que sería la fuente, etcétera. Para trabajar con los estilos de párrafo y para aprender a crear nuestros propios estilos vamos a utilizar el documento que tenemos de ejemplo que tiene ya lo que sería la estructura de un currículum vitae sencillo y eh, tenemos ya pues, el texto preescrito y está todo con el mismo estilo, estilo predeterminado Y vamos a definir nuestros propios estilos y lo vamos a actualizar Para trabajar con los estilos, en el panel lateral, en el botón de estilos de párrafo eh, Con el filtro de todos los estilos, vemos todos los que hay ya predefinidos Como vamos a crear estilos propios, vamos a decirle que nos visualice los estilos personalizados Que de momento no tenemos ninguno y vamos a crear un nuevo estilo que vamos a definir para lo que sería el propio contenido del currículum VITAE. Entonces, eh, todos los estilos que vamos a, a crear para trabajar con el currículum, les vamos a anteponer el, eh, las iniciales CV, guión bajo, y este va a ser para los contenidos. El estilo siguiente será CV contenidos también, y no lo queremos vincular con ningún otro estilo, para que todas las características que definamos, pues no se vean alteradas con otros estilos sobre los que esté basado vamos a... como es el de... el estilo de contenidos pues vamos a ponerle un nivel de sangría pues por ejemplo de medio centímetro un espaciado de párrafo anterior de 0,1 10, de 10, eh, centímetros la alineación vamos a ponerlo justificado y de momento pues lo que es la fuente y demás eh, pues lo vamos a dejar como está, con los valores predefinidos. Aceptamos y ya tenemos nuestro estilo creado y pendiente para aplicar. Entonces aquí tenemos lo que sería ese apartado de datos personales y para hacer la aplicación de ese estilo al contenido de datos personales, eh, seleccionamos todos los párrafos, damos doble clic y le aplicamos, ya tiene aplicado ese estilo, ya vemos que el espaciado con el párrafo anterior y posterior es más amplio y también eh, ha cambiado pues, lo que sería la sangría que le hemos puesto, pues, que tuviera una separación desde el margen izquierdo. Vamos a crearnos ahora los estilos de párrafo que vamos a utilizar en los títulos. Entonces volvemos a los estilos y formato, botón de la derecha, nuevo, y nos vamos a crear un estilo CV título 1. Y ese título 1, el estilo siguiente, queremos que sea el CV contenidos. Eso quiere decir que cuando pulsemos enter, después eh, se va a escribir el valor de contenidos. Eh, no, no lo queremos vincular tampoco con ningún otro estilo, entonces le no decimos ninguno y aceptamos. Uy, eh, perdón, vamos a modificar, que no hemos modificado ciertas cosas que nos va a hacer falta Hemos creado únicamente el título Ahora en lo que es la alineación lo dejamos eh, a la izquierda Vamos... Vaya... Para aplicar el estilo que acabamos de crear de título 1 eh, Estando dentro de un párrafo, seleccionando el párrafo completo eh, pulsaríamos título 1 ya vemos en la barra de herramientas que aquí nos sale el estilo que tiene aplicado el párrafo en el que tenemos el cursor y vamos a modificarlo para que tenga una apariencia que destaque sobre el resto del documento entre las cosas que vamos a modificar vamos a modificar eh, la, la alineación la tenemos izquierda, vamos a modificar la fuente que tenga un tamaño un poquito mayor, lo vamos a poner a 14 puntos, vamos a poner lo que esté en negrita cursiva, vamos a ponerle de borde pues, una línea en el inferior, inferior, por ejemplo, y en esquema y numeración, como queremos que sea un estilo de nivel de esquema para trabajar con eh, posteriormente con lo que son los índices de contenidos, vamos a decirle que sea de nivel 1. Eso quiere decir que nos aparecerá en el navegador, aquí en la parte de encabezados, y que cuando pidamos que nos incluya el índice de contenidos, saldrán todos los párrafos que tengan aplicado este nivel con el nivel principal o el nivel eh, más externo de lo que sería esa jerarquía del documento. Aceptamos los cambios y vemos que automáticamente pues, nos ha aplicado todos esos cambios a ese, a ese párrafo. En formación académica si queremos también que sea de estilo, eh, de estilo de título 1 o bien estando en ese párrafo damos doble clic y nos lo aplica o podríamos utilizar también el pincel de formato si damos doble clic nos quedaría anclado el copiar formato y lo vamos aplicando sobre el resto de párrafos del documento pues por ejemplo en experiencia profesional, en idiomas, en movilidad Otros datos de interés. Carne de conducir y disponibilidad, por ejemplo. Pulsamos escape para perder ese, esa herramienta de, aplicar, de pegar el formato. Y ahora vemos que este estilo, si queremos hacer alguna modificación, por ejemplo vamos a modificar el color de la fuente para destacarlo un poco más, que no salga negro en efectos de la fuente, el color... Vamos a ponerle pues, un color azul, pues, por ejemplo este color azul que tenemos aquí al final. Y vamos a poner también en Sangría y Espacios que tenga un espaciado encima del párrafo. Vamos a ponerle pues, un centímetro y debajo del párrafo pues, también un centímetro. Aceptamos y automáticamente nos ha modificado en todo el documento como hemos hecho la modificación en el estilo todo el documento tiene ahora ese cambio de estética, ese cambio de apariencia en los párrafos en los que se le ha aplicado ese estilo CV Título 1 Vamos a salvar el documento y vemos también que al haberle aplicado nivel 1 en la barra de estado nos sale aquí a la derecha que, eh, que ese párrafo es de esquema 1 y en los, en los encabezados del navegador nos salen los diferentes párrafos que tienen aplicado ese estilo. Este navegador es navegable, quiere decir que si damos doble clic sobre cualquiera de las opciones nos va a permitir desplazarnos de una forma pues, bastante rápida. Podríamos hacer más cambios en los diferentes estilos y podríamos crear también estilos de segundo nivel para aplicarlo a los diferentes subapartados que tendríamos dentro del currículum. Si creamos un nuevo estilo de segundo nivel, CV, título 2, vamos a quitar el acento, el estilo siguiente vamos a decirle también que sería CV contenidos, vinculado con ninguno. Aceptamos. Bueno, vamos a hacer el cambio en la alineación. Eh, pues vamos a ponerlo, en este caso, centrado para que veamos cómo se aplica más el, el cambio. Vamos a ponerle en la fuente un tamaño. 14 en efectos de fuente vamos a ponerle un color verde oscuro y en esquema de numeración no lo dejamos como cuerpo de texto sino que lo dejamos como nivel 2 aceptamos y ahora este título de nivel 2 tendríamos que aplicarlo a los diferentes párrafos, lo aplicamos al primero y si utilizamos la brocha, con doble clic lo dejamos anclado, lo vamos a aplicar a otros títulos, a otros estudios relacionada con el puesto, complementaria, certificaciones. Entonces ya lo vamos aplicando en las diferentes partes del documento en los que nos pueda interesar aplicar este formato. Pulsamos escape y si quisiéramos hacer algún cambio, en el, pues por ejemplo ponerle un fondo de color gris claro, decimos modificar y vamos a poner un fondo de color gris claro, aceptamos y automáticamente lo ha aplicado a todos los párrafos que tenían ese estilo. Esta es una de las grandes ventajas de trabajar con estilos, centralizamos la estética y ya aunque tengamos una estética que no sea la final es lo que menos nos importa porque en cualquier momento y haciendo un solo cambio en el estilo se va a aplicar eh, con seguridad a todo el documento. En el vídeo siguiente vamos a trabajar con los estilos de página